Presidente Jauna, Juan Andréoc. Le negro Gure Agurrik, beroenak, Gaur Gurek, Daudén, Treviño, Cordesca, y ahí. Mi Nana Gatik. Nanagatik. Hablar del enclave de Treviño es hablar de, de sentimientos, es hablar de deseos, es hablar de necesidades vitales, es hablar de vecindad, es hablar de proyectos de vida. En las mejores condiciones. La reivindicación actual de pertenecer a Árabe no se basa en argumentos históricos, sino en las vinculaciones comerciales, culturales, lingüísticas, administrativas existentes desde hace muchos años. Los vecinos de Treviño y de Puebla de Arganzón no se quieren ir de ningún país, no piden la independencia, simplemente desean pertenecer jurídicamente al país en el que viven. Seguramente, aquellos y aquellas que conocen este enclave pueden sentir mejor y empatizar con la voluntad ciudadana manifestada de diferentes modos desde hace más de 100 años. Se trata de respetar la voluntad de los vecinos y lo quiero es plantear, respetando las normas jurídicas existentes, abrir vías de entendimiento y acercamiento entre las comunidades autónomas de Castilla y León y la comunidad autónoma vasca, para hacer posible su voluntad. Miren, en 1949, 1949 se decidió que las parroquias del la enclave de Treviño pasaran de la diócesis de Calahorra a la diócesis de Vitoria y no se ha roto la unidad de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, deseo que reflexionen y den un paso adelante para que no tengamos que esperar otros 100 años a plantear este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora